Buenas noches familia, lunes 30 de enero, qué maravilla, gracias por acompañarnos. Les saluda Yanira Blanco, bienvenidos a los sorteos nocturnos de la Lotería Electrónica. Los sorteos de hoy son certificados por nuestra auditora Carmen Quiñones de la firma Aquino de Córdoba, Alfaro and Company y supervisados por nuestro excelente personal, señores de Lotería Electrónica, que están con nosotros aquí en el estudio. Bueno, si ya usted realizó sus jugadas, tenga ese boleto, mire, mano porque esta noche, escuche bien, se juegan 613 millones en el Powerball, que te lo puedes llevar a casa y usted puede ser, mire, ese próximo millonario, bien pendiente. Pero póngase cómodo ahí, porque en solo minutos vamos a saber los números ganadores del Auto Cash. Que esta noche estén 630 mil dólares que pueden ser tuyos también. Al igual que la doble revancha que subió y no se queda atrás a 180 mil dólares que son buenísimos. Así que juega y cambia tu suerte con Lotería Electrónica.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 Cualquier número ganador del sorteo para ganar esos premios secundarios de ahora en adelante. Pide esa jugada de los Pegas con el Wild Ball. Y precisamente pasamos con el Wild Ball de esta noche. Mucha suerte para ustedes en casita. Adelante. Y el Wild Ball es el número uno. Número uno. Pasamos al pegado de esta noche. Mucha suerte. Adelante. Vamos a ver ese número del Pega 2 en la noche de hoy. Primer número del Pega 2. Número 6, 6. Siguiente número es el número 8. Es el número 8. Número ganador del Pega 2 en la noche de hoy. Es el 6, 8, 68. Pasamos al Pega 3. Mucha suerte en el Pega 3 de esta noche. Adelante. Primer número del Pega 3, ahí está, es el 8. 8, siguiente número, es el número 0. Número 0, último número, es el número 8, señores, número 8. Número ganador del Pega 3 en la noche de hoy, es el 8, 0, 8, 808 808. Pasamos al Pega 4, mucha suerte en el Pega 4 de esta noche. Adelante, ese boleto cerquita. Primer número del Pega 4, ahí está, número 7. Siete. siete, siguiente número, es el número 5. Cinco. cinco, siguiente número del Pega 4 esta noche, es el 4, señores, número 4. Último número, es el número 7, es el número 7.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 Y es el número 2, así es, número 2. Pasamos al sorteo de Loto Cash. Esta noche 630 mil dólares, muchísima suerte. Adelante. Esta oportunidad de ganar que te brinda Lotería Electrónica con Loto Cash. Primer número, el loto. 12, 12. Segundo número. 27, 27, tercer número, 33, 33, cuarto número, 4, 4, quinto número, 32, 32, pasamos al Bolo Cash de Loto, y es, es el número 4, es el número 4 señores, números ganadores en Loto Cash esta noche son... 12, 27, 33, 4, 32 y Bolo Cash número 4. Finalizamos familia con la doble revancha. Esta noche 180 mil dólares que son buenísimos. Adelante. Esta segunda oportunidad de ganar que te brinda Lotería Electrónica con la doble revancha. Mucha suerte. Primer número en revancha. 12. 12 Segundo número 28 28 Tercer número 32 32 Cuarto número 17 17 Quinto número 11 11 Pasamos al bolo Cash de revancha y es el número 3, así es, número 3, números ganadores en doble revancha esta noche son 12, 28, 32, 17, 11 y Bolo Cash, número 3. Mire, muchísimas felicidades, muchísimas felicidades a todos los ganadores de los sortos de la noche de hoy. Para más información, entra a nuestra página oficial, ahí está, Loteríasdeportorico.pr.gov punto punto Gracias por sintonizar. Nos vemos mañana martes a las 2 de la tarde. Excelente noche y mucha salud. Gracias por...